Hola. Vamos a ver cómo convertir una imagen en un archivo ICO y así poder tener miniaturas personalizadas para nuestras carpetas, archivos y accesos directos. Por ejemplo le vamos a cambiar la vista de miniatura a esta Carpeta para que en lugar de la vista de una carpeta tenga algo relacionado con un coche. Lo primero, vamos a Google y buscamos un coche. Imágenes Herramientas Derechos de uso para ser legales Elegimos una que nos guste Guardamos la imagen Abrimos con Paint Señalamos un cuadrado lo más cuadrado posible. Jeje. Ahora para hacerlo cuadrado del todo, veimos a ir a la opción de cambiar de tamaño. Marcar píxeles, quitar mantener relación de aspecto, y poner los mismos píxeles tanto horizontales como verticales. Quizás con 90 esté bien. Me he pasado, se un poco pixelado, ustedes pongan algo más de 90. Archivo y guardar como. Ingresa un nombre para tu archivo, y selecciona BMP desde la lista de formatos compatibles cierra Microsoft Paint. Ve a cambiar el nombre de este archivo y cambiar BMP por ICO. Ahora ve al elemento a personalizar. Propiedades. Personalizar, cambiar icono. Ya está, gracias por la visita.